Hola mis Curlis, <ríe> bienvenidos a mi canal de YouTube, Esto es yo soy Carmen Manga y este es Curly Mange, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner un poco serios, no es que el mundo de la belleza no sea serio, pero esto que tengo que decir es importante, es súper importante. A ver, eh, vacunarse o no vacunarse, hay que vacunarse. Y tengo que hacer este vídeo porque eh, voy a contar la verdad sobre lo que a mí me ha pasado con la vacuna, ¿de acuerdo? Y el por qué sigo pensando a pasar de todo, de que me la tengo que poner, ¿ok? Y el por qué quizás me ha pasado lo que a mí me ha pasado, ¿ok? Vale, pues yo el día, eh, a mí me llamaron para primera vacuna, eh, fui a vacunarme, eh, fui súper contenta, me trataron súper bien, me pusieron la primera vacuna, eh, al llegar a casa pues no me, me encontraba bien, normal, o sea, el pinchazo fue muy suave y tal. Tengo que decir que las, eh, o sea, las enfermeras, es que yo decía, madre mía, son la reencarnación de Santa Teresa de Calcuta porque son super majas, súper atentas, me pinchan, mira Carmen, me siéntate aquí unos 15 minutos a esperar, pues es lo que hice la primera vacuna, pues cuando salí, salí bastante bien, no me dolía nada, no me tuve que tomar aspirina, pero al día siguiente me puse súper mala, o sea, me puse malísima, me dura mucho la cabeza... Eh, Tenía como un poco de dolor, de como un poco de gripe y tal. Pero eso me duró una semana y a la semana ya estaba bien, ¿de acuerdo? Estaba fenomenal. Dije, vale, estupendo. Pues nada, eh, lo que pasa es que, claro, eso fue el día 19 de julio. Y del día 19 de julio, hasta que me llamaron por la próxima vacuna, ya estaba un poco regular, ¿no? Me dolía el cuerpo y tal, pero dije, bueno, más o menos se iba llevando. Luego, la segunda vacuna que fue el 23... Eh, pues la segunda dosis, que a mí me pusieron Pfizer, pues eh, también llega a casa bien, la enfermedad era súper maja, esta también parecía como, no sé si la reencarnación de San Pedro o, o de Buda o no sé quién, pero bueno, de, de, la, no sé, de la Indira Gandhi, porque era súper linda, ¿sabes? O sea, yo estaba súper feliz yo, ¡qué majas! Y nada, llegué a casa, y a las dos días así empecé a encontrarme súper mal, me dolía todo el cuerpo, me duele la cabeza, eh, tuve problemas de estómago, o sea, incluso una pequeña diarrea, o sea, me puse malísima. Entonces, puedo deciros que desde el día 19 que me vacunaron la primera hasta mitad, casi principios de agosto, eh, casi la última la última semana de julio he estado mala con la vacuna. Pero tengo que decir que mi madre que la vacunaron también con la misma está de estupenda. Mi madre no le ha pasado soltanto a Mi madre tiene 70 años. No le ha pasado soltanto nada. Mi, mi hermano tampoco. Se puso, tuvo un poco de fiebre, se tomó lo que es la pastilla él se puso un poquito malito también, pero mi cuñada, por ejemplo, no le pasó absolutamente nada. Lo he hablado con mis amigos y tampoco les ha pasado absolutamente nada, o sea, están súper bien. Entonces, yo voy a contar la circunstancia por la que yo creo que yo me puse malita y por la que yo creo que mi hermana se puso malita. Y es porque yo pienso, por favor, si hay un doctor por ahí que me diga si es verdad o no, porque yo creo en mí, yo... Pienso que la razón por que yo me puse tan mala, que la vacuna me sentó tan mal, es porque yo soy anémica y aparte me acabaron de diagnosticar y por tiroidismo. Y puede ser que al estar, por ejemplo, siempre tengo bajas las defensas, pues que la vacuna me siente peor de acuerdo. Y lo mismo que mi hermano, mi hermano, pues tiene un problema del corazón, le tuvieron que poner una cánula y quizás que es por eso también. Que él, o sea, que al sentar la vacuna un poco mal. Lo que pasa, por ejemplo, no le sentó tan mal como a mí, porque a mí me sentó, pero de pena, ¿vale? Pero ya después de pasar todo esto, yo diría como que fue con mi cuerpo, y como estaba, estaba débil ya de la falta, porque claro, de falta el hierro, me falta los rojos, me mataba todo, por encima con el tiradismo, la paz y vámonos, ¿sabes? Y que ya tengo una, ya tengo una edad, pues mira, paga y vámonos. Fue pues como, mira, ¿no? o sea, fue una lucha entre mi cuerpo y. y o sea, y, y la vacuna no, pero ya finalmente estoy estupendamente, estoy bien. Entonces, una vez dicho esto, re, os repito, la razón por la que creo que a mí me ha sentado pegar la vacuna ¿eh? durante más tiempo es porque yo tengo ya una afección crónica que es la anemia ferropénica, ¿de acuerdo? Y aparte tengo también hipotiroidismo. Entonces, es posible que por eso a mí la vacuna me haya afectado de esta forma, porque el resto de mis amistades les ha ido fenomenal, incluso a mi madre que tiene 70 años no le, no le, no le produjo ningún tipo de, digamos, de, de afección no, o sea, no, no tuvo ningún tipo de síntoma ¿de acuerdo? le vacunaron se fue con sus amigas y punto a pelota, ya está entonces, eh, la conclusión final, vacunaros ¿vale? a lo mejor lo pases un poco mal como yo, si sois anémicos o, o quizás, no, no, depende del cuerpo de la persona pero yo ahora mismo me siento súper tranquila de que estoy vacunada y más ahora cuando están diciendo que vas a necesitar pas el, la, la, el pasaporte de vacuna, lo que sea, para ir a los sitios, que mira, no es que yo salga mucho, curla la imagen, no es que haga mucha vida social, eh, porque prefiero estar en mi casa y trabajar desde mi casa, y cuando me llaman para ir a trabajar, y voy a trabajar, ¿sabes? Eh, prefiero guardar mi salud, pues para la incorporación laboral, ¿sabes? Ya, entonces, me para, llamen para trabajar, yo voy a trabajar y luego estoy en mi casa y hago las cosas que hago en mi canal y mis, blo mis blogs y escribo mis libritos, mis libros. Entonces, yo recomiendo a la gente de verdad que se vacunen porque también hay mucha gente que ha dicho yo no voy a vacunar porque tengo miedo por tal que mucha gente de estas está muriendo y es mejor, ¿sabes? decir, por lo menos yo me he vacunado, decir, jo, si me hubiera vacunado ahora no estaría entubada, por ejemplo. Eh, yo soy una persona que tiene mucho miedo. Eh, bueno, yo pasé una experiencia con mi pareja que fue aterradora eh, porque él se murió de un tumor cerebral y tu, que tuve que estar mucho tiempo en el hospital. Entonces, a mí los hospitales personalmente me aterran. No me gusta ir a ellos si no es por necesidad. Y si puedo evitarlo, lo hago. Entonces, eh, vacunarme para evitar que me entuben, para evitar pasar días en, en el hospital. Donde hay que firmar, yo firmo, ¿sabes? Entonces, toda la gente, de verdad, yo, eh, toda la gente, mis, mis my brothers, sisters, uh, de verdad, eh, vacunaros. Vacunaros porque es una forma de evitar que acabes entubada o que te mueras o que te pase cualquier cosa peor, ¿de acuerdo? Porque aparte, el coronavirus no es que simplemente te puedan, o sea, eh, te puedas poner enfermo, es que luego tiene sus consecuencias, es decir, siempre deja rescaldos, de, te pueden pasar muchas cosas. Hay gente que se ha quedado sin, con un oído súper débil, gente que se ha quedado sin gusto, gente que a cuya vista ha empeorado, gente que no puede andar o que tiene que aprender a andar. Eh, o sea, hay muchísimas cosas y que mucha gente lo que cuenta, y no lo digo yo, sino los médicos, los especialistas en esto, los que saben, los científicos, eh, los, o sea, eh, la, la, la post, digamos, eh, coronavirus, ¿no? Cuando tú te, después del coronavirus te quedan muchos síntomas, aunque tú te hayas curado, y, y pueden que perduren en el tiempo. Entonces, ante la tesitura de que me entube, o que una vez que ya me ponga buena mira a lo mejor ya no puedo volver a andar como comandada o ya no veo como veía o ya no puedo comer sentir las cosas como las sentía o el tacto que a la gente la pero hay mucha gente que se ha queda sin tacto pues yo prefiero mmm, vacunar vacunar y yo sé que hay mucha gente que está viendo ese de esa tía negra que de qué de qué va a quién es ella para decir esas cosas yo digo mira yo no obligo a nadie a que se vacune yo digo comisiones ingleses, you do your thing, I do my thing, ¿vale? Tú haces lo tuyo y yo lo mío. Yo personalmente, mi opinión, mi experiencia es que hay que vacunarse. Y ya está. Esta es mi opinión. O sea, y para salvar vidas es la única forma que todo el mundo estemos vacunados. Porque más vale decir, bueno, me vacuné y me ha un poco la cabeza. Que mira, no me vacuné y estoy entubada. O, no, o, o dije a mi a mi pareja o a mi hermano o a mi mamá como ha pasado que no se vacunaron y ahora la tengo que ir a enterar eso prefiero que no suceda entonces todos los que estéis por ahí todas mis curlies todas mis brothers todas mis sisters please please vaccination is the key okay That is no problem you just have to go there and you not get your vaccine And I'm, I'm sure everything will be okay. Lo mismo, la vacunación es la llave para que salgamos de este rollo en el que estamos metidos, ¿de acuerdo? Eh, yo sé que muchos de nosotros estamos hartos de llevar la mascarilla, estamos hartos de que de no poder divertirnos o de hacerlo de forma que, madre mía, a ver si habrá ponido ella casa voy a estar mala. Pues la única forma en la que podamos salir todos de este jaleo es que nos vacunemos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si tú tienes la oportunidad de estar en un país donde te vacunan gratis, ¿vale? Sin que te cueste una fortuna, vacúnate. Porque eres un privilegiado. Hay que, hay que saber cuando uno es privilegiado, ¿de acuerdo? Hay que saber cuando uno tiene la oportunidad de poder tener cosas que otras personas no tienen. Estamos viendo ahora mismo el tema talibán. No sé por meter esto, ¿no? El tema para el talibán de cómo muchas mujeres van a quedar desamparadas, de cómo muchas niñas no pueden estudiar. Son muchas cosas, muchas libertades que se les van a cortar, ¿de acuerdo? Pregúntate, pregúntate cuántas de esas mujeres van a ser vacunadas. Pregúntate. Y si de verdad eres una persona honesta contigo mismo y, y, y escuchas la información y los llamamientos de ayuda y de socorro que están pidiendo esas mujeres, tú misma vas a obtener la respuesta. Y eso va a hacer que tú directamente te dejes de tonterías y te vayas a vacunar. Así que espero que sirva de mucho este vídeo. Ya os he explicado por qué he estado en OFF oh, todo este tiempo. Pero realmente de verdad que Curly Manga siempre quiero lo mejor para vosotras y para todos mis seguidores. Así que por favor, si tienes la opción y de vacunarte, vacúnate. ¿Vale? Porque quiero verte. Quiero que vuelvas a este canal y me cuentes cómo te ha ido y, y me cuentes cómo te sientes y me digas, ay, pues me vacuné, me pude ir a la trata a tomar un, un, un café o, o, o un Silly Temple, me vacuné, pues me he ido a la playa, me vacuné. Sabes que hay muchas cosas que vas a poder hacer de forma más tranquila. No, qui no quiero decir que esto que porque te vacunes y antes a la mascarilla y todo esto, no, porque esta es una enfermedad de la que nadie está seguro, la única cosa segura que tenemos es, vacu es la vacuna es como cuando dice, vacúnate contra la gripe la única cosa que, te que tenemos es la vacuna, pues yo me vacuné de peña contra la rubiola, porque era lo único que tenía entonces, ahora hay que hacer exactamente lo mismo, vale y ya está, y yo con dicho esto ahora sí me despedir de ustedes Namaste. muchas gracias por seguirme, muchas gracias por tener paciencia corazones campanas, darle a la campana para que os sigan notificaciones, darle a likes para que me suban los seguidores y nada, y dejarme un comentario de este vídeo, ¿de acuerdo? Un besito y os quiero. Chao.